Imagina la, la puesta en funcionamiento de un centro. ¿Cómo califica en este momento el ámbito de justicia en la República Dominicana? La justicia ha avanzado y sigue avanzando. Sigue avanzando, seguirá avanzando. ¿Por es qué la gente piensa siempre que, que retrocedemos? Hay siempre en las sociedades. Eh, los pesimistas, pero también están los optimistas. Yo formo parte del segundo grupo y por eso creo que vamos a seguir hacia adelante siempre, siempre, siempre, siempre hacia adelante. El futuro sobre su posición en las, como presidente de la Suprema Corte de Justicia? Hace poco se dio la información de que usted no va a postularse para optar nuevamente por el presidente de Cámara. Bueno, ya eso es de conocido por el país entero.